Y a propósito de lo que decía Carolina, aparece avioneta que había desaparecido, ¿verdad? Entre comillas, sí. desaparecido, en, en territorio nacional. Apareció en Venezuela y está vinculada con el narcotráfico. Las autoridades de Venezuela revelaron ayer que fue hallada en su territorio el avión matrícula N17JE, reportado en República Dominicana como desaparecido desde el pasado sábado. Dijo que fueron capturados tres sujetos, dos de nacionalidad dominicana, Claudio Castillo y Rolando Pineda, y un venezolano identificado como Oswaldo Blisit. La aeronave, que según Venezuela fue utilizada por el narcotráfico, llevaba siglas norteamericanas y fue localizada por miembros de las Fuerzas Armadas en el Zulia, tras acuatizar en la cercanía de las orillas del lago de Maracaibo, en el sector del Congo Mirador. La información fue ofrecida vía Twitter a través de la cuenta oficial del Ministerio del Poder Popular para las Relaciones Interiores, Justicia y Paz de Venezuela. Recordamos que la aeronave que salió el pasado sábado del aeropuerto de Puerto Plata y fue reportada como desaparecida, se había estrellado en el lago Maracaibo de Venezuela. ¿Qué diablo hacía para allá? Bueno, Yerian, dime, explícame. Bueno, esto es una historia... Tú que eres un hombre especialista en cuestiones místicas. ¿eh? <risa> Mire, <¿te extraña? risa> lo que se ha escuchado es que esta, este avión hab, y, y había salido de Puerto Plata <risa> al aeropuerto de Barahona, el María Montes de Barahona. Pero ¿qué resulta? <risa> ¿El aeropuerto de Barahona está cerrado? O sea... Había que ver qué está pasando en Puerto Plata. Algo está pasando en Puerto Plata, porque recuérdense que de ahí fue que salió un avión cargado de, de droga verdad, a, a, hacia el exterior. Que no me acuerdo, a Bruselas fue que llegó el, el avión. A Bruselas. Bruselas. Y resulta que esta avioneta, como le decimos, es, iba de Puerto Plata a Barahona con un aeropuerto cerrado en Barahona, que no, está, que no, está, no se le está dando ese servicio. Supuestamente... Eh, no pudo aterrizar en Barahona y entonces fue a parar a Venezuela. O sea, este es un cuento de camino lo que naturalmente nadie tiene la información concreta de qué llevaba eh, esta, este avión, nadie tiene todavía la información concreta de por qué no pudo aterrizar supuestamente en suelo dominicano y por qué fue a parar justamente a Venezuela. Yo creo que eh, hay que esperar... Eh, a ver qué dicen las autoridades venezolanas, que fue donde fue a parar el, el, el avión Israel, que venezolano se ríe, no sé por qué, ¿no van a decir nada las la autoridades venezolanas? Bueno, y... Espera también a ver qué dicen las autoridades dominicanas. Ay, no me meta para lo hondo. Yo presumo, yo no presumo que, que un avión no sale así así por así no, de un aeropuerto. plan de vuelo. Se, se supone que tiene que haber un plan de vuelo y se supone que tiene que haber una revisión de esos aviones antes de salir de, del aeropuerto, entiendo yo. Eh, se habla de que este, esta avioneta pudiera haber llevado dinero a Venezuela porque... Droga no sería porque sería al revés, la ruta es de allá para acá, y no de aquí para allá. Eh, entonces, lo que se presume eh, es que esta avioneta pu pudiera estar llevando dinero a Venezuela. ¿Y, ¿Y no pudiera ser droga? No, no creo, porque la ruta, la ruta es al revés normalmente. Recuerda que eh, Venezuela tiene eh, frontera con Colombia, recuerda que la, la mayor parte de, de la droga se produce en esa zona por ahí y entonces lo que utilizan a, a República Dominicana es como puente para de ahí llevarla tanto a, a, a Europa como, como a Estados, Estados Unidos. Unidos y entonces sería eh, al revés. Bueno, vamos a esperar que a ver qué dicen las autoridades dominicanas y venezolanas sobre esta situación. Si sí, algo está pasando en el aeropuerto de, de Puerto Plata, debería ser intervenido y una investigación profunda que arroje qué sucede ahí, porque aparentemente ahí hay eh, gato entre Macuto. Bien, Francis. Sí. Dígame usted. Bueno, esto tiene muchas aristas. A pesar de que muchos utilizaron el tema de los supertucanos como uno de los puntos negros de corrupción, con apenas unos 2.900 millones de dólares, nada parecido con los que se movilizaron en los periodos de Odebrecht y este gobierno, pero sí puedo dar testimonio que recuerdo las trazas de vuelos de narcotráfico sin rutas aparentemente conocidas se describían en el cielo dominicano y en la ruta caribeña hacia Centroamérica y lo satanizaron en este gobierno al punto que pocas informaciones nos han dado de cuál ha sido el comportamiento durante estos años que terminan de trazas de vuelos y lo hago el comentario porque es común y desde que está engrampado en el poder y en lugares de poder el narcotráfico, ha utilizado, como lo utilizó eh, el frenético carter de Medellín, que tenía una ruta donde cargaba combustible en Bahamas para continuar las rutas porque ese era más amplio, hoy por los supertucanos en República Dominicana se habían reducido desde que llegaron al país pero apagaron radales y creo que una vez en esta ocasión, en este cuatrenio se ha oído que los supertucanos salieron inmediatamente detectaron un vuelo rasante sin ningún tipo de planificación porque no se comunicaron parece de película pero el narcotráfico las películas son el reflejo de lo que se ha evidenciado cómo opera ese sector. Es un gran reto para el nuevo gobierno incrementar el uso de los supertucanos y establecer las, los radales que le permita cortar la ruta y de, definitivamente proteger más las fronteras aéreas de República Dominicana. Por eso yo digo esto no es, no, esto no es cosa rara pero que se haya incrementado en momentos en que han estado cerrados esos aeropuertos que no están dando servicio sale solamente con la anuencia de autoridades aunque sean mínimas las autoridades aunque no estén arriba no salen si no es porque alguien se lo permite porque no es verdad que una aeronave en el, en el territorio de, de cualquier país por poco controlado que esté puede hacer vuelo sin ningún tipo de... Yo lo que quiero que a mí me den explicación. Aeronáutica civil, eh, la, la Fuerza Aérea Dominicana, las autoridades, porque es bochornoso que hemos tenido en tiempos de, de, de pandemia y de cuarentena, vuelos y... Desarrollo de operaciones del de narcotráfico, por lo tanto, el gobierno de Luis Abinader tiene un reto, que los cambios van a todos los niveles. Así es, deben ir. Carolina. La pregunta que deberíamos nosotros también de hacernos acá es que tanto pasa en la República Dominicana, ¿verdad? Eh, cuando se descubren, en los últimos años solo hemos escuchado alrededor de dos casos, en lo, de los más recientes, los últimos meses. Eh, de vuelos desaparecidos misteriosamente inmediatamente esto acontece el sábado ya teníamos nosotros las alarmas puestas de que algo no andaba bien y alguna de las eh, especificaciones que Francis cita en lo que tiene que ver con los radares, eh, de que salen escondidos, de que nadie se dio cuenta, de que no hay una conexión con las bases de la de aviación civil, con estos vuelos que están en el aire, que causa un peligro para los demás eh, vuelos que podrían claro. estar por la zona, que es lo que se conoce, y como cita la noticia, eh, interferencia ilícita. O sea, ellos andan por su cuenta en el aire y pueden causar un problema y además es un asunto de seguridad para los demás vuelos y todo el que esté en el aire que sí está correctamente. Pero es que es tan misterioso todo esto que nosotros nos preguntamos cómo es que puede pasar. O sea, cómo pueden salir vuelos, avionetas, sin nadie saber, como lo que pasó con el avión en Bélgica, que cuando llega allá, en, en tiempos de pandemia, Bélgica o Bruselas, Bruselas que cuando llega a Bruselas detectan que tenía cargamentos de droga. Pero ¿y cómo salen? Que los aviones, estábamos hablando que del país no estaba saliendo nadie. Bueno, en este último caso, eh, uh -huh. Yerjan decía de la... De la ruta, de la planificación de ruta uh -huh. que tenía, era Barahona. Y ellos decidieron irse demasiado al sur, ¿verdad? Sí, sur oeste. Entonces, pero era. ¿Tú sabes cuánto divide de nosotros, de dónde sale? 1.400 kilómetros. Cuando tú sales de aquí al a, a Punta Cana y regresa dos veces y sigue a un chimá a, a Santiago Rodríguez o, o la línea noroeste, tú llegas a Venezuela. Es decir, son dos dos, uh -huh. dos veces más mm, un tercio de distancia lo que de Santiago. Que, que es lo que se lleva? Y en un avión pequeño es una ruta fácil. Entonces, nosotros nos preguntamos, o sea, ¿qué está pasando en la República Dominicana con el tema del narcotráfico? Hay que recordar todo lo que se vio en los procesos electorales las denuncias, los candidatos, eh, y un escándalo que se vivió, que vivimos en ese momento. Ahora también yo pre me pregunto, ¿qué pasó con el, vuelo de, con el avión que salió de República Dominicana hacia Bruselas? Donde solamente van los pilotos y no máximo dos personas o una persona. Pero no se sabe… No se sabe más Pero hay uno nada. que se cayó saliendo de, del aeropuerto con cargado de droga. esa fue una avioneta. Una avioneta, pero que esa fue, no pudo despegar por el peso. Esa es alrededor de unos meses. Sí. Pero la del avión que llegó a Bruselas, hace no o sea, no tres meses Carolina. o cuatro meses. Entonces, de. lo gracioso de todo esto, por decirlo de alguna forma, es que son informaciones que solo quedan en el hecho. Y para que esto se dé, tiene que haber... Gente importante, involucrada, porque sacar un avión, señores, no es sacar un motor por la Avenida Libertad. Pregunta o sea, tú, Salán, que es el. el al que, procurador. El procurador, que es el investigador desde que tengas o sea, conocimiento. para tú mover una avioneta, para tú mover un avión como este último, que eso fue un escándalo en tiempo de pandemia donde estaba todo el mundo preocupado con un tema de salud y estaban aprovechando para sacar droga de la República Dominicana tú te dices, pero ¿cómo es que pasa? ¿Quiénes son los que están involucrados? ¿Quiénes están detrás de eso? ¿Está aumentando la forma en que se está realizando narcotráfico en la República Dominicana a escalas de que salen avionetas? O sea, no dado cuenta de dos de esta que cayó y la que cita francis que no recuerdo en qué mes fue pero sí sé que eh, la información eh, se estrelló una avioneta. esas dos el avión de bruselas tres casos que podríamos citar pero cuántos salen o sea a qué nivel está el narcotráfico en la república dominicana vamos nosotros encaminados a un narcoestado. ¿Qué está sucediendo con este tema que no ha sido uno de los temas que aparentemente a la procuraduría le ha importado tanto Cierro diciendo casos como César el abusador Importantísimo Pero no fue una iniciativa del Ministerio Público De República Dominicana Como él quiso vender No lo fue Y han caído uno o unas o dos personas Y recordemos, amado La amenaza que hizo César el abusador Que si no le sacaban la mujer De la cárcel Donde la tenían Iba a hablar Pues inmediatamente A los dos o tres días Estaba la señora en su casa Entonces Entonces hay que ver qué está pasando en nuestro país con este tema. Bueno, yo le hago una pregunta a ustedes. ¿Ustedes creen en la lucha contra el narcotráfico? Claro que no. Eso no. Señores, eso, eso señores eso es el mundo, no solamente la República Dominicana, el mundo perdió la guerra. Eso hace tiempo. Eso hace tiempo. Entonces, en definitiva, entre nosotros, en este país, lo que se hace básicamente es que hay una distensión bastante alta, bastante amplia con relación al tema del narcotráfico. Eso pasa a los ojos de las autoridades y solo si hay interés o intereses dentro del bajo mundo en términos del enfrentamiento en relación al negocio del narcotráfico, entonces cosas se denuncian. Sí. Fuera de ahí, no es así. ¿Qué pasa con el microtráfico? Con el microtráfico, que es el tráfico que se da en la República Dominicana a través de los puntos de droga, pasa algo parecido a lo que pasa en las altas instancias del narcotráfico nacional e internacional o internacional que, que liga a lo nacional. Y es que aquí lo que hay es una especie de sainete Esto es una especie de, de comedia, de, de, de show, ¿verdad? donde cada quien realiza un papel tiene su papel y desarrolla su papel. Un Miren, circo, exactamente. Y la justificación es que prefería dejar pasar esa porque tenía detrás eso lo iba a llevar a un pez más grande. Exacto. <risa> no, no, no. Entonces aquí pasa mismo, aquí mismo. Ustedes se creen que la D.N.C.D. o la o el Dicam, Dicam es qué se llama. Dicam, ajá. O el dican no saben dónde están los puntos claro. de droga y no saben quiénes son los que venden claro droga. Claro que sí. Pero claro. claro. Que sí. Lo que pasa es que muchos de ellos funcionan sobre la base de que el DICAN y la DNC desantiguan ese trabajo. Y, de, y se benefician. Y hacen operativo y, y se, siempre van ratones en la parte de atrás preso Y se los benefician ratoncitos. materialmente de ese negocio. Se benefician materialmente de ese negocio. Lo que pasa que eso no es que un, ese no es un negocio que lo manejan dos pelagatos de, de Macorís, de San Francisco, eh, no son dos tenientes de la DNCD ni del DICAM, ahí está me, todo el mundo metido. Me observaban aquí. Sobre todo, excusa un momentito, mm. sobre todo gente que ustedes ven que con su sueldo no puede justificar lo cómo una yipeta, sí, una casa, una mansión con piscina no puede justificar una, una finca de vaca. Sí, que eso es lo primero que a ellos le gusta. Señor, sí, ¿cuánto gana, ¿cuánto ese gana ese un estilo. coronel de la policía? ¿Cuánto y le, gana y la esposa la y los policía? hijos con, con carro. Sí. Cuando usted ve a un policía que apenas vive, vive, vive no, digamos, normalmente, decentemente, diga, ese policía es serio. Mira, amado, me, me apuntaban por aquí un amigo que el procurador sí hizo el trabajo cuando César, el abusador, mm -hmm. le amenazaron. Hizo el trabajo, lo que pidió César. Sacar la mujer. Bueno, pero es que la esposa de César el abusador, estaba presa de manera ilegal sí. porque ella no es ella, ella no es penalmente responsable por el hecho de su esposo claro, eso, claro. Eso, eso fue una arbitrariedad de la justicia. No, dominicana. pero fíjate ya, ya, pero lo que pasa es que hay cuentas presión. de banco que déjame la ligan y aquí, eso también, hasta dónde no es ella responsable. Aquí sí, amigo, porque eso no es así Eso no. fue en el caso de César porque cuántas esposas de narcotraficantes son operadoras por meses, por años esperando una decisión de un juez justo Había y equilibrado presión, porque... un año Así después es. por el simple hecho de ser el marido mira, de un narcotraficante. Mira, ella, no sé ella, ella es hija de, de, de Franklin Franco Claro, que era también un Así es, sí. terrible. de este mundo. Vamos, vamos adelante, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, se, se fue. fue. Vuelva y ya. Eso, eso de la lucha del narcotráfico, efectivamente, como dice eh, Amado. Eh, no es más que un show mediático, eso no es más que un show. Usted ve que eh, incluso cuando algunos periodistas eh, hacen la cobertura de que agarraron eh, kilo y medio de droga y ponen muchas mucha bolsitas y dos o tres armas de fuego y dinero y, y balanza, eso no es más que un show. Eso no es más que un show porque aquí todo el mundo sabe, aquí todo el mundo sabe dónde están los puntos de droga. Incluso se lo compartí por el grupo a ustedes ayer, no lo puedo compartir públicamente porque la ley lo prohíbe. Señores, yo tengo un audio en mi teléfono que me llegó ayer, promoviendo un punto de droga. Mira. O sea, un anuncio hecho. Se lo mandé, parece que ustedes no lo escucharon ayer. No lo podemos compartir no, no. públicamente porque la ley lo prohíbe. Pero, señores, un audio, un anuncio hecho en una cabina de radio, con un locutor, diciendo incluso las ofertas... Que hay, sí, las ofertas que tienen y, la, y, la, es y el producto relajo. que tienen. Pero si no es increíble, señores. Eso es lo Escúchalo para que tú Lo bien, incluso, de no he hecho, que está el anuncio. No es con las ofertas, con, con el, los productos que tiene ¿Y quién es el locutor? Bueno, había que investigar quién es el locutor. Pero aquí también se vio. <risa> en la un, voz del narcotráfico eh, se llamaría. Un punto de droga en, en aquí en San Francisco Macorís, <risa> Ay, que en un momento creo que, creo que era día de Reyes, que le ah, estaba sí. regalando droga a la gente. <risa> bueno. Entonces, Señores. eso es más que un show, eso no, pero no solamente en la República Dominicana, no, sino en toda va parte toda del parte. mundo. Señores, vamos.